Vale, pues si os parece empezamos Ahí, primero gracias a Lucía, Ibaya y a Olegre por, por estar en el acto de hoy eh, bueno, y a la gente que nos estáis siguiendo, habéis venido hasta aquí en un día lluvioso en el que eh, pues estamos todos confinados, eh, nos presento así brevemente y luego una pequeña intro, os explico también cómo ir al acto a o ser Quiero una pequeña introducción, les plantearé como diferentes preguntas a cada uno de ellos, después de la intervención de cada uno de ellos, los otros podrán replicar, complementar o, o añadir cosas. Haremos una segunda tanda de preguntas con la misma dinámica y luego ya pasaremos a, a vuestras preguntas o, o comentarios que, como decía antes, lo, los, iremos, los podéis ir volcando en el chat y con Miquel, que no, que no lo veis, eh, los iremos, los iremos recogiendo. Bueno, merci también a Uriol Vanessa y la gente de organización que nos ha hecho un cable a la hora de, de montar el acto. Eh, esa, nos presento de la gente que, que creo que veis, porque en mi pantalla aparecen cosas diferentes a la vuestra y es un poco raro. Está por un lado Lucía Morales, que es del eje de seguridad de, de Barcelona en Común. Eh, ella ha estado en la en la regiduría, bueno, está trabajando en la regiduría de seguridad de, eh, del ayuntamiento y estuvo también en el mandato pasado. Eh, y es abogada que se es especializó en, en seguridad y, y derechos humanos. Lucía y yo seríamos como las dos personas de Barcelona en común que estamos presentes en este acto, a, a oleg a Ula y a Ibai, los hemos invitado como, eso, como actrices o estrellas eh, invitadas. Oleg Sagar, Raúl, es eh, investigador, se dedica a la ciencia de, de datos, codirige Drivia y es alguien bueno, con quien hemos coincidido también en espacios de reflexión más de tipo tecnopolítico, por la, porque la tecnología no es algo neutral y creo que esto saldrá a lo largo de la charla de hoy. Eh, e Iba y Arvide, que aparte de ser compadre de muchas batallas desde de hace muchos años y hay una a quien echamos mucho de menos. Eh, es, bueno, en formación es abogado. Ahora trabaja como periodista y su, su trabajo estos últimos años, se iba y me, me corriges, eh, está más centrado en está haciendo todo un seguimiento de las políticas migratorias y de y de refugiados y del auge y los movimientos de la, de la extrema derecha en Grecia, pero diría que también a lo largo de o sea, en todo en todo el mundo. Eh, Vale, dicho esto, es de decir que es muy raro estar hablando aquí a cuatro personas, o sea, a ver solo cuatro personas y pensar que hay mucha más. Pero bueno, eh, básicamente esta charla, webinar, que es una, una palabra horrible, este pequeño acto se marca dentro de, bueno, pequeñas reflexiones que se estaban haciendo en Barcelona en Comú. Este que va en concreto sobre seguridad, derechos, eh, control social en tiempos de pandemia, yo creo que nos parecía especialmente relevante porque, como siempre, bueno unas cuantas decimos desde hace mucho tiempo, ¿no? y a la izquierda nos cuesta mucho pensar tanto la tecnología como, como la seguridad y nos cuesta pensarlo desde un sitio que pueda apuntar a complejidades eh, o a horizontes con alternativas, y aquí pienso sobre todo en el ámbito tecnológico, entonces, bueno, era como importante aprovechar este, aprovechar, o en este momento así de, de crisis poder... Compartir reflexiones, ¿no? Yo al menos tengo la sensación de que ahora mismo no estamos en un momento como para hacer grandes aseveraciones y tener grandes certezas, sino para plantearnos muchas preguntas, apuntar a peligros, pero también apuntar a horizontes de acción política hacia los cuales estaría bien poder caminar, ¿no? Y hacerlo siempre con mucha... Con mucha humildad, con la mirada también muy puesta en quién no nos tenemos que dejar atrás, y creo que ahí la cuestión tanto de la tecnología como de la, de la seguridad son, eh, son claves. Eh, ah, perdoneo, faremos total acto en, en castellano, porque bueno uh, saben que ya habrá gente de arriba del Estat y también de, de fuera del, del estat pero si cuando volvamos a intervenir y a intervenir en catalán, ¿qué problema? Nosotros también responderemos en catalán. Y entonces, dicho esto, eh, un poco contextualizando, estamos en un momento de pandemia, no en una crisis que ninguno de nosotros habíamos vivido antes, frente a eso tenemos las voces eh, que alertan, frente al, o a sea, la aplicación de una posible doctrina eh, del shock, no y de hecho una de las cosas que es como muy sorprendente es, cómo hemos asumido muy rápidamente ese estado de, eh, de alarma, no y cierta docilidad, por decirlo de alguna manera, con la que hemos... Eh, aceptado, también porque la, la situación lo requiere, pero determinadas restricciones de, de derechos y libertades, ¿no? Esto, recordaba antes con, al principio del estado de alarma, con una amiga, ¿no? que, me, que me decía, ostras, es que en Corea solo con tres muertes ya aplicaron la restricción y la gente se estuvo, o sea, eh, había como un movimiento de restricciones y era como ya, pero es que en las democracias europeas, si sí, con tres muertes hubiera aplicado una restricción de derechos tan heavy, como la que eh, está suponiendo el Estado de Alarma, pues seguramente se hubiera montado más bien un pollo político que no tanto eh, eso, un cumplimiento de ese, de ese Estado de alarma. Y a la vez también eh, ese estado de alarma eso supone como una restricción de derechos muy, muy heavy. Y yo no quiero dejar de pensar que esto también, bueno, estos días leyendo, ¿no? Que, que tienen razón quienes dicen que el Estado de Derecho, en realidad, cuando se cuando se muestra más fuerte, cuando se tiene que mostrar su capacidad, ¿no?, su fortaleza, es en los momentos de crisis, no en los momentos en los, o sea, ¿no? y ahí, eh, en este momento es como, bueno, ¿qué, ¿qué podemos rescatar de ese Estado de Derecho?, ¿qué no?, y esa pregunta continua, ¿no?, el otro día Ramonera lo decía en una entrevista que es, la restricción de derechos, siempre sabes cuándo empieza, pero nunca sabes cuándo termina, ¿no?, ahí si tenemos una, una vuelta atrás. A la vez también, o sea, si es posible que volvamos atrás en, en la garantía de, de derechos. A la vez también sabemos que estábamos inmersos o que estamos inmersos en una ola, ¿no? En una corriente eh, totalitaria a nivel planetario, ¿no? Y aquí, pues, gobiernos Trump, Bolsonaro, eh, Salvini eh, y demás. La pregunta es si la pandemia y esta... Y esta crisis sanitaria, que también acaba siendo una crisis social y, y económica, va a acelerar esa ola de aceptación de medidas totalitarias o va a permitir, al revés, revertirlas y ganar cuotas, cuotas de libertad. ¿no? Um, y aquí, eh, yo creo que hay, como varias preguntas que hacer, ¿no? si no me rollo eh, mucho más, una de las cosas que es curiosa, y si yo creo que en, que en el Estado español se pone como muy de relevan de relevancia, es cómo de repente esa idea de servicio público toma, ¿no? toma protagonismo, o sea, en el caso de la sanidad es como eh, muy claro, yo tengo la sensación de que hay cierta confianza en la idea de administración pública que no estaba tan fuerte o tan, tan fortalecida eh, desde, hace, desde hace tiempo. Una de las preguntas que tenemos luego a Lucía es, Sí, este estado de alarma y este momento de crisis nos puede, per, eh, per, nos puede permitir pensar y repensar las Fuerzas Armadas como servicio público, mucho más enfocados a, a emergencias que no tanto a la, al control de la restricción de, eh, de derechos. Y, eh, bueno, eh, ostras, me he apuntado demasiadas cosas. Pero básicamente, este es un poco el marco. En este marco, una de las cuestiones que también aflora es el hecho de las fronteras del Estado-nación, un Estado-nación que se ha estado securizando durante décadas después del 11S, ¿no? Y para una especie de guerra contra el terrorismo, que ahora en realidad lo que vemos es que la vulnerabilidad está en los cuerpos, vemos también eh, cómo de alguna manera se bunkeriza, cierra fronteras, pero a la vez también pues tanto Alemania como el Estado español como otros espacios necesitan esa migración para poder eh, trabajar desde en el campo, ¿no? Y se están planteando debates bastante delirantes en determinado sentido, ¿no? De dar papeles temporalmente para luego para luego quitarlas. Um, también una nación que de alguna manera eh, nos ayuda o ha contribuido a mostrar el fracaso de la idea de, de Europa, ¿no? Eh, y, por último, y ya un poco conectado también con lo que diríamos preguntando a, a Oleguer, eh, una crisis donde el cuerpo está en el medio, decía Hannah Arendt que eh, el totalitarismo es cuando no hay privacidad. Y yo creo que aquí eh, ya, no, está, ya no, no existe el debate sobre si usaremos, usaremos o no la tecnología para controlar la pandemia y para la regularización de la vida cotidiana, porque la tecnología ya está aquí, pero de alguna manera es como, tenemos que plantearnos qué tipo de tecnología para quién, ¿no?, y, y al servicio de qué. Y entonces con esto eh, empezamos, que empezaremos con, eh, con Lucía, un poco así con una pregunta más amplia, eh, para romper el hielo, que es la de, bueno, si la restricción de derechos que supone el estado de alarma eh, tiene reversibilidad, ¿no?, ese estado de alarma que ha acabado siendo también un estado policial o donde las Fuerzas Armadas salen cada día, ¿no?, a explicarnos, eh, en lugar desde los cuidados, a explicarnos desde el lenguaje belicista eh, cuáles son las novedades. Sí, hola, buenas tardes. A, a todos y a todas, eh, sí, supongo que ya se escucha. Gracias Gala por la presentación, bueno también gracias a Aula y Val por aceptar la propuesta de, de Barcelona en Comú. Eh, y bueno también como decía Gala, a las compañeras que están haciendo el soporte técnico y al equipo de trabajo que también colaboró en la, en la programación del acto porque bueno, es, es el resultado de, de un grupo más amplio. Sobre, sobre esto que decía, sobre la reversibilidad de, de, de estas medidas, ¿no? Yo, lo primero con lo que quería comentar es con la idea de que no estamos hablando de una crisis de seguridad. Es decir, estamos inmersos en una crisis sanitaria que seguramente derivará en otras crisis, pero es importante tener en cuenta que las limitaciones que estamos planteando desde la seguridad no son por causas de, de la seguridad asociada ¿no? al delito y al conflicto, sino sí de otras seguridades, en este caso la la de la salud, pero esto me parece importante para mantener, para el marco, digamos, con el que vamos a evaluar eh, las medidas y también porque el, al ser una crisis de seguridad, de salud es importante que el liderazgo, digamos, de, de las medidas parta de aquí, lo que no significa que sean medidas menos restrictivas, ¿eh? porque ya hay algunos científicos también que plantean cosas como el DNA vírico, que es como un nivel de control máximo y por tanto... Que, que salga de otros ámbitos no quiere decir menos, menos coercitivas, pero bueno, que es importante para, para tener el marco con, lo que, con el que evaluaríamos esta, estas medidas. Y, y luego, respecto a la permanencia, o sea, yo creo que por un lado hay, hay una dificultad en hacer un análisis crítico en el momento en que se implementan las medidas, porque las medidas, digamos, se, se, las decisiones se toman con información limitada, ¿no?, en, es un, en este caso es un virus nuevo del que vamos conociendo cosas cada día, el entorno es como muy cambiante, y también los mecanismos que tenemos son limitados, ¿no?, las, las posibilidades de aplicación, los mecanismos estructurales son los que tenemos ahora, y por tanto, me parece como muy útil empezar a pensar estas, empezar a hacer estas reflexiones de cara también al futuro, ¿no?, en que si queremos plantear estructuralmente una respuesta diferente, el momento de cambiar la estructura no es en medio de la pandemia, será eh, a posteriori, pero está bueno como empezar a pensarlo desde, desde ahora. Y, y el otro elemento es lo que vos decías, ¿no? De con, con qué pasividad aceptamos eh, todas estas medidas, ¿no? Un día nos dicen, restricción a la libertad de circulación, restricción a la libertad de trabajo, restricción incluso a parte de la, de la privacidad, y lo aceptamos con bastante tranquilidad, ¿no? Creo que esto es bastante habitual, o sea, no... no no es una cuestión solo de esta emergencia ni solo de esta época, es que entendemos, creo en algún punto, que son medidas, y, y luego hay muchas medidas, ¿no? Y entonces acá es donde tiene que entrar el análisis crítico, pero bueno, entendemos que se han de tomar algunas medidas para garantizar, este, para garantizar estas cuestiones, y entran acá las medidas también de, en este caso, bueno, porque la distancia social se, se ha consolidado, ¿no? Científicamente también como uno de los elementos que hay que garantizar. Luego, ¿cómo eso se garantiza? bueno, los países tienen medidas como súper diferentes, ¿no? Tenemos confinamientos más estrictos, menos estrictos, se puede salir a hacer deporte, ¿no? Y luego tenemos otros países que eh, usar la, la normativa antiterrorista para seguir a personas infectadas, o sea, el, que el abanico es como, es como muy amplio. Entonces, es cierto que a pesar de que la primera reacción puede ser lenta, ¿no?, o de que se necesitan ciertas medidas, y tenemos que intentar cómo mantener esta, esta capacidad crítica, ¿no? Y este análisis, del, este análisis de las medidas, que yo creo que, que los elementos que siempre podemos tener en cuenta para analizar medidas de seguridad son por un lado si la medida es necesaria y por otra si es proporcional. O sea, la, la limitación que estamos poniendo nos conduce, o sea, es, es proporcional al objetivo que buscamos o podríamos conseguirlo de otra manera quizás en este contexto no tenemos la herramienta para conseguirlo de otra manera, pero a lo mejor en el futuro podemos construirlo, y este me parece uno de los, uno de los puntos. Y el otro, digamos, el otro riesgo asociado a si esto o no, a si estas medidas permanecerán o no, es que una vez que se implementan medidas restrictivas, lo que siempre hemos visto es que cuesta mucho y la mayoría de veces no se vuelve atrás, de hecho son como acumulativas, ¿no? Tenemos la, la experiencia del 11S, pero tenemos también la última crisis aquí en España del 2008, donde, donde hubo un incremento de las medidas restrictivas que todavía se, se mantienen, y entonces hay como, esta, hay como esta inercia, ¿no? Y esta inercia es un poco lo que nos genera como el riesgo de, de que se mantengan. Y, y el otro punto es que una vez que termine la pandemia, como no tenemos, no podemos garantizar el riesgo cero, y además puede venir esta enfermedad, pero podría venir otra, y hay más o menos un, un paquete de medidas que, están, que, más, que han funcionado, digamos, en este contexto, el riesgo que tenemos es que se, que se justifiquen para la prevención, ¿no? O sea, todo lo que ahora nos están diciendo, necesitamos hacer esto para luchar contra el virus, pues en dos meses será, para evitar que venga una nueva, un nuevo brote, tenemos que mantener estas medidas. Entonces, ¿cuánto mantendremos estas medidas por la prevención? Es como uno de los, bueno, uno de los elementos que contribuye como a este... a este riesgo. Y ya, no sé cómo voy de... pero ya, ya acabo. <risa> vale. eh, como otra otra cosa que quería comentar en relación a, a las medidas, es que a veces pensamos como mucho en la, en la medida de prescripción individual, ¿no? En, bueno, no podemos, no podemos salir a la calle, no podemos ir a trabajar, pero hay como un impacto también de la duración de las medidas que es a nivel colectivo, es decir, cuanto más se mantengan en el tiempo medidas eh, de, muy restrictivas, digamos, tenemos el, el riesgo adicional de que se disminuya la capacidad que tenemos como sociedad de, de respuesta, ¿no? Entonces esto, ahora por ejemplo, la semana pasada el Tribunal Constitucional Alemán ya dijo que el derecho de protesta no se puede limitar aún en contexto de emergencia, que la gente si quiere hacer una mani la puede hacer, tomando los recaudos, ¿no? Entonces, bueno, quizás en el medio de la pandemia y del pico del brote no vamos a salir de una mani, pero tenemos que tener en cuenta que, es, eh, que son elementos que hay que mantener, o sea, que no, que no, podrían, que no podrían ser restringidos y que cuanto más tiempo se restrinjan, más difícil es eh, luego cómo como reactivarlo, ¿no? Y lo último, con esto, bueno, cierro un poco esta, esta primera intervención, que hay como, o sea, además de la, de la permanencia, digamos, de estas medidas, creo que hay otro riesgo que es el incremento de las medidas, o, o la expansión de estas medidas represivas, ya no vinculadas a la pandemia, sino más bien al, a lo que vendrá posteriori, ¿no? O sea, estamos viendo que eh, ahora tenemos la crisis de salud, pero ya está, o sea, ya tenemos aquí también, la crisis económica y la crisis social. Y en general, cuando hay crisis social, ¿no? Suele haber más conflicto social, hay más protesta, y acá dependerá un poco de la respuesta del Estado, pero es un tema que tenemos que asociar también a la política de seguridad, ¿no? Son cosas que van como muy de la mano. O hay una respuesta social, o hay una respuesta represiva. No hay más. O sea, cuando la gente, ¿no?, se queda sin trabajo, sale a reclamar, las opciones del Estado son dos, o, o genera medidas sociales, por Y eso también lo hemos visto aquí, bueno, aquí y en, muchas, y en muchas partes del mundo. Entonces, creo que el riesgo no es solo de permanencia de estas medidas, sino de que puedan incrementarse eh, otras restricciones. Gracias, Lucía. iba yo le voy a, a comentar, ¿queréis comentar así brevemente un poco respecto a lo que ha comentado Lucía? Yo Hoy justo en, en el Twitter griego leía a una persona que decía a ver cuándo acaba ya esta crisis sanitaria y empieza ya una crisis social porque las crisis sociales sí que sabemos cómo van, ¿no? En Grecia tenemos experiencia de esto, en cambio lo sanitario es como muy... Y es obviamente de coña, pero, pero es verdad que estamos ante un escenario que realmente no, no sabemos eh, y a mí me cuesta mucho y esto es como una prevención para todo lo demás que voy a decir. También me cuesta mucho analizar lo que estamos viviendo porque creo que lo que estamos viviendo es demasiado grande y, y cambia completamente, eh, pues, la percepción de lo que de lo que nos pasa, de dónde vivimos, de cómo vivimos en muchos sentidos. Así que es, <coughs> perdón. <coughs> luego, luego sigo. El coronavirus no se transmite por. ¿Estás bien, Iván? Sí, sí, me he tragantado. Y hay un par de cosas que creo que son muy. Todo lo que ha he dicho es muy interesante. Estoy muy, muy de acuerdo con, con Lucía. Eh, pero hay un tema que hablaba de, de que ahora es momento. O sea, en, media, en plena pandemia hay pocas opciones para actuar. Porque también hay un tema que a mí me gustaría poner encima de la mesa: que es que está, estamos en una situación súper incierta, nadie sabe nada, ¿no? pero que tenemos que tener en cuenta que los riesgos no son simétricos. Es decir, muchas veces eh, se dice, no, eh, Suecia ha, ha, ha, ha cerrado y estos es no han cerrado y ha pesado esta diferencia. Bueno, hay que tener en cuenta cuando se plantean cualquier tipo de medidas y especialmente medidas que afectan a nuestras libertades en general, las consecuencias de cada cosa. No, no es tanto, hay que hacer una, una evalu ev evaluación no tanto en términos de qué es lo más probable que suceda, sino cuán grave es si aplicamos esto o si sucede esto o otro. Yo creo que, que, bueno, yo nunca me atrevería a hacer lo que iba a decir y supongo, también absolutos porque, la, la verdad, la mitad de preguntas que me vais a hacer no tengo ni idea porque no sabemos el futuro, pero yo creo hacer una llamada a esto, que cuando vengan gobiernos o cuando venga gente proponiendo hacer cosas, a veces no hacer nada o pensar bien las cosas que se hacen, por esta no, no simetría del riesgo, pues, pues vale la pena tomárselo con calma. Y esto relacionado vale la pena también debatir mucho y discutir mucho. Estamos en casa, estamos encerrados. Pues es, una, es un momento de construir alterna imaginarios alternativos. Porque si el futuro no está escrito y está claro que va a cambiar, pues también lo podemos colorear nosotros y pensar un poco. No sabemos cómo va a ser, pero cómo nos gustaría que fuera también. Vale, con esto eh, vamos a la siguiente pregunta, que es más para, eh, para Ula eh, Yo igualmente, de, una, de lo que ha dicho Lucía, que... Muchas cosas, ¿Ves? Vale, perfecto. De lo que ha dicho Lucía, una de las ideas que me quedo es la idea de proporcionalidad también, o sea, que ha dicho muchas más cosas. Bueno, en realidad, hay de cara a Olegue, ¿no? Y que de hecho, o sea, a mí me cuesta mucho pensar que podamos pensar la seguridad hoy en día sin pensar en el uso que se hace de la tecnología y cómo ésta se aplica a esa tecnología. Creo que es irreal pensar también la posibilidad de controlar la pandemia sin o sea, sin que haya un uso de la tecnología, pero a la vez también eso la tecnología no, eh, no es neutral. Y entonces, huyendo de ese maniqueísmo, tecnología sí eh, o no, y con esta bueno, con este espíritu creo que he compartido, ¿no? de hacernos preguntas y señalar también cosas a tener presentes en un contexto que desconocemos todos aquí, eh, bueno, eh, eso, la pregunta hacia lo es, ¿la tecnología no es neutral? ¿Qué tipo de tecnología, para quién y de qué manera ¿no? necesitamos en un contexto de pandemia? Pues a ver, eh, la primera, yo creo que aprovechar este foro progresista para... Tenemos que evaluar un, un discurso hacia la tecnología desde las izquierdas, y no puede ser tecnología, ¿no? Porque... Es un poco absurdo. O sea, vivimos inmersos en la tecnología. Estamos hablando por videoconferencia, pero es que nuestra vida al 99%. Y voy un paso más allá. Tampoco hay esta dicotomía entre el, el mundo virtual y digital y el mundo real. O sea, es todo. Cuando enciendes el móvil o cuando haces cualquier cosa, estás en este mundo. Entonces, este, como cualquier otro espacio, es un espacio de lucha. Y pues ahí es de lucha de ideas, de intereses y de poder. Entonces, no, nadie se puede permitir no querer ocupar este espacio. Y voy un poco más allá y creo que como ciudadanos, pero también como tenemos que exigir a nuestros gobiernos o a nuestros entes públicos que también es un espacio para, colonizar, para, para discutir. Es decir, no, so, no es comprar o interactuar con tecnología, no es como comprar lavadoras, es, tienes que ser un actor de tecnología, no un cliente. Es decir, cuando se implementan protocolos, cuando se habla de implementar cosas, pues cualquier tipo de cosas, desde, desde pues, apps de traqueo hasta, hasta monitorizar el S pues tienen unas implicaciones que van mucho más allá de una tarea concreta, porque los el nivel de conectividad que tenemos hoy en día hace que, que cualquier, cualquier instrumento que introduzcamos en los hogares o que introduzcamos en nuestros bolsillos o que vengamos en cualquier lado puede tener una multitud de aplicaciones. Entonces, es evidente que la tecnología no es neutra y que a los intereses, entonces, bueno, cuando hablamos de tecnología es importante, pues, culturizarnos. Es decir, no hay que ser un experto para poder hacer preguntas incómodas. Yo creo que ese es un tema clave y que la sociedad se está dando cuenta, y esto es una oportunidad de esta crisis, que, bueno, se está dando cuenta que al nivel de, de, de, de invasibilidad que estamos, ¿no? O sea, Google, Google publica datos de movilidad y ayuda a los gobiernos, les pues ayuda, pero al mismo tiempo nos demuestra que saben dónde estamos en cualquier momento. Las, las teleoperadores también. Y también es momento de preguntar, yo le he dado mi permiso a alguien para que guarde mi, mi geoposición. Y están, están sacando... Eh, y, bueno, y los móviles, ahora se está hablando de que van a, bueno, vamos a, a, a traquear los contactos. ¿no? Entonces, un poco esta idea de darse cuenta hasta qué punto estamos siendo apartados de este debate cuando llevamos la tecnología incrustada en la piel. Entonces, igual tenemos, tenemos que empezar a culturizarnos un poco porque no es tan difícil entender cuatro conceptos de cómo funcionan pues, un, unas cuantas cosas. ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que ser expertos, pero en este debate de tecnología sí, tecnología yo no, a mí me gustaría apelar también a que tengamos el derecho a delegar, nuestra, a delegar nuestra confianza. Es decir, cuando yo compro un coche, pues yo delego mi confianza en una autoridad certificadora que me dice que el coche está bien. Pues en tecnología deberíamos tener este derecho en cualquier caso, y eso significa que estas cosas sean transparentes. Yo tengo que tener el derecho de darle a un experto para que mire si el móvil que me he comprado, o en este caso la aplicación esta que nos quieren hacer instalar para transferir los contactos, hace lo que dice que hace. Yo creo que este es un derecho, que está poco observado, pero que se debería poner encima de la mesa. Otra cosa que me gustaría comentar, sobre tecnología no y tecnología sí, es que, bueno, estamos llegando a unos niveles de invasión de la privacidad, ya veníamos bastante mal, pero esta crisis está poniendo encima de la mesa un paso más. Y es, yo entiendo la privacidad como un derecho colectivo, no individual, porque cuando tú pones un sensor en tu casa, o una Alexa, o en el móvil, cuando yo hablo contigo, sin que yo dé mi permiso, también me estás grabando a mí. Entonces, esto es llevar ya la, la, tra el, la trazabilidad de las personas a un segundo nivel. No es dónde te vas tú, ya lo sabe Google, sino con quién te vas a relacionar. Y esto ya es llevar, pues socializar ya al máximo el, el concepto propio de privacidad. Y creo que ese es un tema que también está bien poner encima de la mesa, porque como bien decía Lucía, cuando lo pones encima de la mesa, luego retirarlo es muy difícil. Entonces, ¿tenemos que implementar estas medidas tecnológicas de, de trazar con quién nos, nos relacionamos? pues bueno, no lo sé. yo no sé si es inevitable, porque necesito que me convenzan de que esto realmente va a servir. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto también paro con la, una de las cosas que quería decir, es superar un poco el concepto y en la línea de ser actor de tecnología, de este solucionismo tecnológico. La tecnología no nos va a salvar de lo que sea que nos tenga que salvar, nos van a salvar las personas, me refiero. Ni reciclando solo o con coches eléctricos vamos a evitar el cambio climático, pues ni poniendo aplicaciones super tecnológicas, vamos a evitar la expansión del coronavirus. Para empezar, porque si ponemos muchas apps pero no tenemos mecanismos de testeo, porque hemos externalizado la producción a otros países, entre otras razones, pues, pues bueno, sabremos dónde está el virus, pero como no podemos testear a las personas, no sabremos si el virus o no lo tiene. Ese es el problema que estamos teniendo hoy en día. Entonces, cuando nos plantean soluciones tecnológicas que son un grave, un grave riesgo para la privacidad, insisto, yo no estoy diciendo que no se implementen, estoy diciendo que nos tienen que enseñar planes conjuntos en múltiples dimensiones, que permitan evaluar las garantías y para qué estamos haciendo esto. Antes, Lucía decía, bueno, ¿cómo lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Qué garantías vamos a tener? Pero yo añado, en tecnología, nos enamoramos mucho de los aparatos, pero la primera pregunta que a veces no nos hacemos es ¿para qué sirve esto realmente? Porque, por ejemplo, estamos hablando de trazar los contactos, digo, vale, trazamos los contactos, pero ¿para qué va a servir esto? Pues yo me gusta que me lo expliquen. Que haya explicaciones muy razonables, como por ejemplo, pues si has estado en contacto con alguien infectado, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Me vais a testear? ¿Me voy a tener que quedar en casa? Se necesitan planes integrales para poder evaluar el riesgo, porque si no, ponemos en un contexto de crisis donde se puede aplicar la doctrina del choque, como, como decíais, ¿no? que, que en nombre de la crisis se puede hacer cualquier cosa, pues nos exponemos a graves riesgos y nos hacen decidir cosas sin tener información para tomar estas decisiones. ¿Cuáles son las, cuáles son las consecuencias? Entonces, para cerrar, y luego podemos hablar también de, de oportunidades, porque decía que igual que, hay una, igual que todo está en el aire, se puede cantar hacia un lado o hacia el otro, pues en el caso tecnológico, aplicaciones sí, aplicaciones no, yo, yo le daría un poco la vuelta y es preguntas completas, es decir, ¿para qué sirven estas aplicaciones? ¿Y cuál es el objetivo último? Y si los estados están en disposición de hacerlo. Porque luego también la implementación y tal, pues sí que es un tema más técnico, pero... Lo que deberíamos hacer los ciudadanos es hacer listas de requerimientos. ¿Qué queremos que cumplan estas aplicaciones? Y luego, asegurarles cómo nos podemos asegurar que estas aplicaciones hacen lo que hemos dicho que tenían que hacer. Yo creo que hay espacio para esto y para estas reflexiones, pero creo que cuando hablamos de tecnología, y entiendo que he hecho una intervención un poco abstracta, pero más que hablar de tecnologías concretas, es un tema de hablar de qué preguntas exigimos a los que hacen estas tecnologías. Porque cuando construyes tecnología, que yo me dedico a esto, a ti dan una lista de requerimientos y tú construyes. No, no es que tenga una, una tecnología que tiene estas propiedades, sino podemos hacer muchos tipos de apps y podemos enfocar este problema de muchas maneras, pero ¿de qué manera queremos, lo queremos enfocar? Esto tiene que venir dado por los ciudadanos, y no al revés, y por los estados. Gracias, Oleré. Lucía Ivai, ¿queréis comentar añadir algo a lo que acaba de comentar Ula? Yo si no también comentaré, pero Lucía quería hablar seguro. Sí, yo, so, no, solo un, un comentario, porque en esto que, que, que refería, hola de la necesidad de ser activos en este tipo de políticas, es algo que nos pasa mucho también en la seguridad, entonces me parece que son dos áreas que en esto tienen un punto de conexión muy importante, ¿no? Hay como una pasividad o como esta idea de que es un tema técnico del cual no podemos opinar, del cual no podemos debatir, y, y es como el primer punto, yo creo, para, para pensar cualquier cambio, ¿no? O sea, esto que, que él planteaba de, bueno, cómo nos activamos, nos formamos, y podemos opinar y podemos hacer requerimientos, es aplicable en las tecnologías y es aplicable en las políticas de seguridad. Si no tenemos eh, unos requerimientos específicos, si no sabemos qué pedimos, si no sabemos cuáles son las consecuencias de las políticas que se aplican, entonces al final queda muy siempre limitado a un ámbito, a un ámbito técnico, entonces me pareció como clave ese... Ese punto. ¿Ibai? ¿Vos di algo? Vale, yo muy muy rápido, sí que quería comentar de lo que decía Oleg para complementar, ¿eh? Ahí, a mí una de las cosas que, que me sorprende también, en general, es um, como que a veces tenemos una especie de tendencia a decir, ostras, el Estado recopilará nuestros datos y nos controlará, que creo que eso, o sea creo que eso hay que vigilarlo mucho y yo creo que hay que tratar la privacidad, me gusta mucho la idea de la privacidad como un derecho colectivo y que además hay que tratarla como un derecho básico, ¿no? Ahí. Pero creo que, que hay algo que me asusta aún más que que el Estado nos, nos controle, que no quiero que lo haga, es la servitud que tiene el Estado para con determinadas empresas que son las que ahora mismo tienen y pueden proveer al Estado de esos datos y de esa, y de esa información, ¿no? Que dices... Mm, o sea, el Estado tiene que rendir cuentas. Otra cosa es cómo lo haga. Eh, pero las, o sea, Google, Facebook, Amazon y demás no, no rinden cuentas a nadie. De hecho, con el escándalo de Cambridge Analytica, eh, Facebook eh, fue multado y, eh, y al final decidió que bueno, que era igual, que pagaba la multa, pero que no daba, que no daba los datos, ¿no? Y que para mí no es como algo eh, a tener muy presente, y a tener muy presente, vinculado también con lo que comentabas tú. Eh, de que tenemos como que formarnos, ser activos, ¿no? Ahí, porque creo que hasta cierto punto sí que tenemos instituciones cívicas, ciudadanas, por decirlo de alguna manera, que podemos alimentar. Pongo un ejemplo eh, pequeño, pero el chaos Computer Club ha publicado como una serie de requerimientos que tendría que cumplir las aplicaciones que se están desarrollando eh, para controlar el, el coronavirus, ¿no? Pues yo creo que tenemos instituciones sociales que las administraciones tendrían que poder incorporar eh, sus demandas en, en, en las exigencias a la hora de construir eh, tecnología y que como ciudadanos también es importante que vayamos alimentando. Dicho esto, paso a, a Ibai eh, cambiando un poco de tema, pero al final está todo eh, vinculado. Esta mañana leía que que el capitalismo es más vulnerable a una crisis como una pandemia porque el capitalismo depende eh, en gran parte de la movilidad de la mercancía y de las personas, de la movilidad, no necesariamente la legal, ¿no? O sea, también necesitan de la inmigración ilegal en, una, en un cinismo y en un ejercicio eh, cruel, pero que, que, que se da y que acaba sustentando al, al ese sistema capitalista desde los cuidados hasta la mano de obra, ¿no? hay y un poco es, bueno, de qué manera eh, esta crisis nos obliga a repensar y a reconcebir las, las fronteras, las fronteras donde de repente ya no eh, están abiertas solo para turistas, sino que ahora mismo hay esa, bueno, pues esa demanda, por ejemplo, de mano de obra barata a quien no se le quiere dar eh, papeles ni plenos derechos de ciudadanía, donde ha habido una homologación rapidísima, al menos en el Estado español, para eh, que gente que tenía desde hace mucho tiempo la posibilidad de trabajar de sanitarios fuera reconocida y se incorporara ahora que los necesitamos, ¿no? Y a la vez también, bueno, eh, eso, hay una hay un peligro ahí de que, por un lado, nazcan nuevas formas de racismo, Wikipedia ha abierto una nueva página de, eso, de, de episodios racistas en relación con el coronavirus y eh, se acrecienten crisis humanitarias como la de refugiados que tú conoces muy bien. Así que adelante. Sí, eh, bueno, adelante a todos. Gracias por, aquesta, por convidarnos a, a charlar, a que esta tarde. Eh, eh, son muchísimos los temas y como decía antes, antes de atragantarme y casi morir en directo, eh, eh, me resulta un poco difícil eh, porque creo que... No sé si somos del todo conscientes, o yo al menos no soy del todo consciente de la dimensión de lo que estamos viviendo. Por eso me sorprende que haya incluso libros ya, ¿no? Como el de Sisec que ha sacado sobre la pandemia, que me parece absurdo, sin saber todavía ni cómo es la pandemia, ni qué es lo que estamos viviendo, cómo poder analizar el mundo de después o las consecuencias que va a tener. Entonces, no quiero hacer el Sisec y por eso eh, quiero eh, reconocer mi incapacidad también para... Eh, analizar muchas de las cosas que están pasando y sobre todo muchas de las consecuencias que esto va a tener. Lo que sí que creo que es evidente es que la pandemia está profundizando cosas que ya había antes y tendencias que ya había antes. Por ejemplo, eh, algo muy obvio, la tendencia de los Estados a separar entre las personas sujetas de derecho y las personas eh, que no son sujeto de derecho. Es decir, las personas que son reconocidas como ciudadana o ciudadano y por lo tanto sujeto de derechos que debe ser cuidado, que debe ser sanado por el Estado y aquellas eh, que deben ser como mucho confinadas eh, para que no contagien al resto o como, eh, pero precisamente no como sujetos sanables o eh, que deben ser cuidados, sino que deben ser eh, limitados, o a, a los que hay que limitar los derechos, incluso los derechos más básicos. En el caso de Grecia, que es de donde yo hablo, eh, esta separación es radical, porque el gobierno griego, independientemente de las simpatías que podamos tener por, eh, por nueva democracia, por la derecha de toda la vida de Grecia, hay que reconocer que está tomando buenas medidas en la medida en que aquí la, el número de muertos, el número de la afectación de la pandemia está siendo muy limitada en comparación con otros países del sur de Europa. En todos los Balcanes, incluida Grecia, el, la incidencia de la pandemia está siendo muy, muy, muy pequeña. Estamos hablando de 120 muertos en total que obviamente cuando hablamos de muertos es eh, terrible, son 120 familias que lo están pasando fatal, pero que no es ni comparable a los eh, números que hay en el Estado español, en Italia, en otros países. Por lo tanto, algo bien se debe estar haciendo. Antes decías, Gala, que si se hubieran tomado medidas tan restrictivas con tres muertos como en Corea, en una democracia europea no habrían sido aceptadas, si en Grecia se tomaron estas medidas con cuatro muertos. Y fueron, eh, curiosamente yo Si hubiese tenido que apostar por un país que iba a incumplir todas las medidas de confinamiento, habría sido Grecia, porque Grecia, digamos que eh, la capacidad de cumplimiento, digamos, la afección a la ley, al Estado en general es bastante baja. sin embargo, diez años de recortes después, yo creo que hubo como un sentimiento muy generalizado, más allá de la ideología de cada cual, de que el sistema sanitario griego no estaba preparado para una pandemia, porque ningún ningún sistema sanitario mundial lo estaba, pero Grecia, después de diez años de recortes, evidentemente, y hubo mucha gente, en la que me incluyo, que nos autoconfinamos, incluso antes de que se, se decidieran las medidas por parte del gobierno. Fue algo relativamente espontáneo a lo que luego, se acompañó eh, de un uh, andamiaje legal. Las medidas son más estrictas, como decía, pero creo que son también más claras. Eh, hay seis supuestos para salir a la calle. Estos seis supuestos incluyen ir al hospital, ir a la farmacia, al, al supermercado, cuidar de una persona dependiente, salir a hacer ejercicio y casarse. Eh, porque es un estado griego, el estado griego es un estado confesional, es un estado cristiano y por lo tanto contempla casarse como una necesidad básica. Pero más allá de esto, hay cinco supuestos, aparte del, de celebrar una boda, que son lógicos eh, que son, eh, y que además están siendo cuidadosamente respetados, en su, eh, con muy pocas excepciones, que además el ser tan claros da muy poco espacio de discrecionalidad a la policía y por lo tanto está siendo un sistema relativamente eficaz o bastante eficaz. Hay pocos muertos, hay unos supuestos muy claros, hay pocos desmanes policiales, hay una sensación de que la libertad está siendo coartada, es decir, no está siendo coartada sino que hay una necesidad de quedarse en casa, no hay eh, un gran debate político tampoco respecto al recorte de libertades porque se considera que es un mal menor en comparación con lo que debería asumir el... Pero vemos claramente que hay una parte de la población que queda completamente excluida de esto, que son los refugiados y refugiadas que están en las islas, en los campos de refugiados, para los que no hay ningún tipo de supuesto. Es decir, no solamente están obligados y obligadas a, mantenerse, eh, a mantener su movilidad reducida en los campos de refugiados, sino que el sistema que utilizamos todos los demás y todas las demás, que es enviar un SMS a notificar al gobierno que vamos a realizar una salida, es un sistema muy sencillo, hay un, una numeración de, con estos seis supuestos. Eh, hoy, por ejemplo, cuando he dado una vuelta con Mayu, que es mi hijo que tiene casi tres años, he enviado un SMS que ponía seis, que es el supuesto de hacer ejercicio, los nombres del y mío y nuestra dirección eh, de, de Atenas. Este sistema tan sencillo, aunque lo cumplieran los eh, refugiados, las refugiadas que están en los campos no se les acepta. Esto implica que ellos y ellas no tienen ninguna posibilidad de salir de los campos para ningún supuesto. Y esto implica también que no pueden ir al supermercado, que no pueden ir al cajero automático a sacar el dinero eh, que pueden tener. Esto implica que las ayudas que da ACNUR a los refugiados, que son una, únicamente 50 euros al mes para gastos básicos, pero no pueden eh, tenerlos, el gobierno ha decidido cortar. Eh, estos Esto provoca una sensación obvia de abandono que ya había en los campos de refugiados que agrava en muchos casos la salud mental, es decir, los casos de depresión severa estos eh, días o de eh, muchas noches sin dormir, eh, realmente ataques de ansiedad eh, clarísimos que están siendo atendidos por un número reducidísimo de doctores. Es decir, la situación que ya existía antes, porque esto no es novedoso y tampoco es novedoso separar eh, quién es sujeto de derechos y quién no, considerar a los migrantes y a los refugiados, fuera de la ciudadanía, pero la pandemia lo que está haciendo es agravar estos casos, lo que está haciendo es profundizar en estas, eh, en estas diferencias. Eh, esto además está provocando es decir, estas medidas de confinamiento, como decíamos, por parte de la población están siendo entendidas como algo, pues bueno, como un mal menor que hay que asumir eh, frente a, una, a un mal mayor, que es la posibilidad de que mueran miles de personas como están muriendo en otros países. Pero en el caso de los campos de refugiados, lo que pasa es que estas medidas se perciben como castigo, porque estas medidas no van acompañadas de otras medidas que también son necesarias para prevenir la pandemia, como el acceso a una higiene, el acceso a jabón, por ejemplo, no, no estamos hablando ni siquiera de gel exacto y bacteriano, sino jabón, a la comida, hay que hacer colas de dos o tres horas para eh, acceder a para que, tener comida, hay que hacer colas de muchísimas horas para lavar la ropa, lo que implica que en casi dos o tres semanas de media no pueden eh, lavar su ropa, hay que tienen que vivir en un espacio realmente muy pequeño. Eh, Moria, que es el campo de refugiados de Lesbos, eh, tiene una capacidad eh, oficial para 3.500 personas y viven 21.000 personas ahí. 21.000 personas que no tienen, como decíamos, acceso a la salud básica, viven hacinadas, viven en condiciones realmente terribles, no provocadas por la pandemia, ya previas, como decíamos, pero la pandemia hace que todas estas medidas de seguridad no puedan ser eh, ejercidas eh, no, y, por lo tanto, no pudiendo lavarse ni siquiera las manos, no pudiendo lavar la ropa, no pudiendo no hacer cola, no pudiendo mantener una distancia social, cuando tú les dices a estas personas que tienen que estar ahí sin moverse, no son, no es, esta medida no es percibida como una medida para cuidarlas, sino como una medida para castigarlas y para apartarlas de las personas que deben ser cuidadas, que son los griegos o las griegas, las personas que son reconocidas como ciudadanas. Esto además acompañado de una propaganda incesante por parte de la extrema derecha y asumida por parte del gobierno, que vincula los movimientos migratorios y las pandemias. Como si el coronavirus eh, hubiese venido a Grecia a través eh, de las llegadas de los refugiados y refugiadas, cuando la, lo cierto es que no se ha dado ni un solo caso de personas que hayan llegado a través de vías marítimas ni tampoco a través de la frontera terrestre eh, proveniente de Turquía que eh, haya dado positivo en coronavirus. Ni un solo caso, Al contrario, en los dos únicos campos de refugiados donde ha habido casos de coronavirus positivos no son campos que están en las islas, sino los campos en el continente, que son diferentes, donde las condiciones de vida son bastante mejores, y que además han sido casos precisamente por estar en contacto con población griega. Por lo tanto, eh, sería igual de absurdo, pero si alguien... Si fuera un grupo el que tiene que acusar al otro de estarle infectando, serían los refugiados los que podrían acusar a los griegos de ser transmisores de, de enfermedades. Sería absurdo y no lo han hecho, evidentemente. Pero esto además ha servido para confinar también esos dos campos de refugiados y eh, igualmente no permitir la movilidad de esas personas. Son campos mucho más pequeños y donde las condiciones, repito, son mucho mejores, pero aún así todos los supuestos... Que, se, que tenemos el resto de personas, griegas o no, pero que somos reconocidas como ciudadanas en este país, los refugiados no los están, no los están teniendo. Y esto es lo que ayuda a asociar eh, en el imaginario colectivo. Si estas personas no se pueden mover porque hay una pandemia, evidentemente la conexión entre refugiados y pandemia no hace falta ni siquiera que sea explícita. Pero es que además está siendo explícita y está siendo exportada a otros países. Hace poco Europa Press eh, publicaba una noticia, por llamarla de alguna forma, la que decía que el gobierno griego teme que Turquía esté enviando personas infectadas con coronavirus a Grecia. Esta cosa escrita por, eh, o publicada por Europa Press implica dos barbaridades enormes. Una, que las personas que llegan a Grecia sean enviadas por Turquía y que no vengan de manera autónoma, escapando de las situaciones que son fáciles de imaginar, de Oriente Medio y otros países como Afganistán, Somalia, etc., y la segunda, la vinculación esta entre pandemia y Pero al mismo tiempo, tanto en Grecia como en el Estado español, en otros países, cuando el sistema productivo, cuando el sistema capitalista empieza a tener eh, escasez de mano de obra, enseguida empieza a aparecer eh, la necesidad de que haya eh, migraciones. Es decir, en el Estado español se ha llegado incluso a la barbaridad de plantear que los menores no acompañados, a los que siempre se asocia con inseguridad precisamente, puedan tener permiso de trabajo, es decir, se les pueda explotar en el campo, pero después dejen de tener este permiso y vuelvan a ser mano de obra desechable. En este sentido podemos eh, constatar algo que ya hemos dicho muchas veces y es que al final las fronteras por lo tanto no tienen por, como objetivo aislar los territorios sino determinar quién es ciudadano y quién no, determinar quién tiene derechos y quién no y en un momento de pandemia como decíamos esto se profundiza y eh, vemos cómo el, los, incluso los propios debates sobre la seguridad apelan a determinados eh, a determinadas eh, personas, pero a otras simplemente lo que hacen es padecerlas. Las eh, actuaciones racistas eh, están eh, aumentando en estos tanto por parte de los eh, de las policías de toda Europa como el eh, racismo social y por lo tanto bueno luego seguiremos ahondando en esto porque Galame me está diciendo que corte, así que gracias Ivay. Hola y, y Lucía, ¿queréis comentar algo sobre lo que ha comentado Ibai? Seguramente, Lucía. No, no, un pequeño comentario que en realidad también era algo sobre, sobre lo que había como pensado en seguridad, pero que comentaba ahora, um, Ibai, que es, o sea, además de pensar ¿no? la necesidad y la proporcionalidad de las medidas, el tener en cuenta en el momento de implementar los diferentes que tienen, porque al final el poder hacer un confinamiento adecuado también es un privilegio de clases, ¿no? O sea, hay algunas personas que pueden hacer el confinamiento como toca y pueden hacer teletrabajo, hay otras que tienen que salir a trabajar, eh, hay otras que padecen violencia en sus hogares, y ni hablar si pensamos en personas que están en contexto de encierro, acaso en las prisiones, por lo que cuenta Ibai, los campos de refugiados están empezando a aparecer a eso, donde la limitación es todavía mucho más mucho más extrema. Entonces, una medida que puede parecer casi o, o un poco inocua, digamos, y de aplicación homogénea, en realidad, si no se toman otras medidas compensatorias, termina siendo mucho más perjudicial para un sector que para otro. Bueno, en realidad, eh, en realidad este debate, um, yo creo que abarca como un montón de debates eh, diferentes, de hecho, y que sepas que con Lucía habíamos comentado en algún momento que hubiera estado bien invitarte a una charla solo sobre refugiados eh, no porque es un tema o sea, es un temazo sea, que tiene una parte como o sea que, que es un bueno una parte ¿no? que es un puro drama humano que ya lo era antes no y que además bueno tú, tú lo conoces mejor pero la sensación de que ha quedado mediáticamente invisibilizado no y socialmente invisibilizado por la pandemia eh, y que además se suma ¿no? el fracaso de Europa en la crisis de los refugiados a, a la crisis de la pandemia, bueno, no sé, como que es un tema que podríamos, o sea, de, o sea, que, que podríamos dedicarle solo a una charla y sobre todo eh, para, para que hay que pensar mucha acción eh, política. Igualmente, eh, seguimos con la segunda tanda, un poco para la gente que se ha, sumido, que se ha sumado después, eh, en el chat del zoom podéis ir apuntando preguntas o comentarios que con Miquel borrás que no veis eh, se van seleccionando para luego las intervenciones del público, la gente que no seguís por youtube o facebook live pues no se puede, eh, no sé si estamos mirando recogiendo comentarios en facebook live o en youtube, Miquel si puedes lo, lo, lo confirmas en, en los chats respectivos eh, Decir también que, que efectivamente estamos haciendo, usando Zoom porque en Barcelona como, bueno, hemos eh, instalado un Jitsi en nuestros servidores, pero aún no tenemos la capacidad de usar Jitsi para este tipo de, de charlas. Y eh, dicho esto, vuelvo a, a los temas de, eh, de la charla. Ahora vemos como una segunda parte donde las respuestas de Iva y Lucia y Ula se supone que son un poco más eh, un poco más cortas que tendríamos que usar también como para poder tratar temas que no han salido hasta ahora, igualmente eh, bueno, no sé, Uf, sería un montón de cosas eh, pero sí, por empezar por eh, por Ula eh, que aprendió ¿no? que, que nos está comentando la necesidad de ser actores y no clientes en el uso y en la construcción de la de la tecnología, eh, justamente en esa línea. Eh, decíamos también ¿no? que tenemos instituciones cívicas que están construyendo alternativas y un poco desde, esa, desde ese punto de partida que decíamos al principio, de plantearnos preguntas y abrir horizontes, igual que señalar peligros, pues en este caso poder apuntar a qué alternativas o qué, no sé, qué, qué tenemos ya construido que nos permite pensar en una sola tecnología que no sea solo el del control y... Y la vigilancia. Pues realmente es un tema que, que mola porque al final estamos siempre con el virus y todo está mal y tal, pero sí que hay alternativas que no es que sean imaginadas, sino que están en marcha y funcionan, ¿no? Yo creo que una cosa buena, entre comillas, que ha traído el virus es que nos ha demostrado que los estados tienen poder, que ahora parecía que había acabado la historia y, y aquí no... Entonces, pues bueno, pues igual que tienen poder, tienen poder para poner un poco foto a este tema este descontrol que es un poco el mercado tecnológico, el mercado de datos arriba y abajo. Entonces Yo creo que esto es una cosa buena y que puede, los estados pueden ayudar a hacer crecer diferentes alternativas al modelo actual. El modelo actual no debería ser o China, es decir, un estado que tiene todos los datos de los ciudadanos, o Google, sino podríamos hacer un punto intermedio, ¿no? ¿Qué debería hacer el estado para eso? Pues regular, financiar, es decir, el estado es un consumidor de tecnología, puede escoger consumirlo a Google o puede escoger consumirlo a Jitsi, o a Decidim, o lo que sea, o sea, iniciativas eh, más locales. Eh, luego también, eh, pues asegurar que el mercado eh, no hay, un, no hay, un, no hay un, un elemento que se lo come todo, porque hay una cosa que, a diferencia de otros mercados, la tecnología tiene dos, dos características. Una es los rendimientos crecientes, no de crecientes, es decir, cuanto más mercado tengo, más fácil es inundar otros mercados. Pues si yo soy Google y tengo datos de movilidad, pues tener datos de ventas pues, es muy fácil. Y la gran escalabilidad. Es decir, montar un sistema para 10 personas es relativamente igual de caro que montarlo para 10 millones. No es lo mismo, evidentemente, pero en escala un poco, pues también, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es malo, pero también es bueno, porque si crecen otras alternativas, estas alternativas pueden triunfar. ¿Qué tipos de alternativas? Pues alternativas comunales, que no son ni estatales ni son centralizadas, por ejemplo. Y estas alternativas, ¿qué características tienen? Transparencia, es decir, tenemos que luchar y pedir código abierto sí o sí, por ese tema de delegar la confianza. Si yo quiero confiar en esto, puedo pedirle a mi amigo o mi amiga, que es hacker o que no lo es, que me mire si realmente esto es verdad o no. Eh, el derecho está a la, a la delegación de la y transferencia también, y también a poder evaluar y formar parte del debate. Es decir, los expertos epidemiólogos dicen X, bueno, pues que lo enseñen y así la inteligencia colectiva se, se activa. Segunda cosa, eh, distribuidas, tecnologías distribuidas, porque si por mucho que de ser democrático, si hay una persona que controla la infraestructura, pues si, si no tiene servidores para hacer, para hacer vi, eh, eh, videoconferencias, pues si te apagan la videoconferencia, pues se acaba. Entonces, la gestión de la gobernanza de las infraestructuras implica que estas tienen que ser descentralizadas. Y hay una cosa buena que también me gustaría recalcar, que es que las infraestructuras descentralizadas son mucho más resilientes a problemas, como por ejemplo, si una pandemia u otro tipo de problemas. Entonces, este es un tema, pues las alternativas que, que ahora pondré sobre la mesa son de este tipo. Entonces, como he dicho, el libro de código abierto que se, que se puedan participar de la gobernanza y que sean distribuidas. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Pues tenemos muchos ejemplos. Eh, la Wikipedia es un ejemplo. Todo el mundo usa la Wikipedia. La Wikipedia no tiene intereses directamente comerciales, pero forma parte del esfuerzo de la gente que dona su tiempo. Y ahora hay idea cómo se puede aplicar esto a la pandemia. ¿eh? Pero la Wikipedia es un ejemplo. Eh, bueno, estas. Y entonces se está hablando ahora de cómo hacer tecnologías de trazabilidad que sean estos ejemplos. Pues una opción, y ahora hay un debate muy importante, es entre la opción centralizada, que es guardar todos los datos centralizados de los contactos entre personas, o una opción descentralizada. Bueno, pues una, pues esto es una, poner alternativas descentralizadas encima de la mesa, permite que los mercados o que, que los actores sean muy diversos y promueve la cooperación y no que unos se coman a los otros. Entonces, yo creo que en este sentido, los estados tienen el poder de hacer esto, de limitar el rol de estas grandes empresas para, para promocionar mercados, mercados o espacios o, o no sé cómo llamarle, pues más diversos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el problema? El problema es un problema de poder, pero hemos visto que los, los estados tienen. De capital también, porque evidentemente esto es caro. Es decir, el capital inicial para montar cualquier iniciativa tecnológica es muy alto. Para montar pues una, un chip pues tienes que montar un servidor, etcétera, etcétera Esto los estados pueden ayudar a esto y pueden promocionar que hagan diferentes iniciativas en este sentido. Entonces, poner pues esto, regular, capital y luego también la colaboración ciudadana. Y En este sentido, yo creo que, cuando hablamos de, de cómo la tecnología nos puede ayudar a la pandemia, deberíamos también hablar de cómo esta escalabilidad de tecnología, que la tecnología puede llevar a todos lados, nos puede ayudar a que las personas contribuyan voluntariamente a solventar esta pandemia, es decir, la donación de datos, pero controlando en cualquier momento cómo entran y cómo salen los datos, ¿vale? Y he puesto el ejemplo de la Wikipedia o el ejemplo de OpenStreetMaps por esta razón, porque es un sistema que nos dice, no, es que esto no funciona, no, es que esto funciona muy bien. Esto funciona y todo el mundo lo usa. Entonces, es un ejemplo, pero podría haber otros. Otros ejemplos son pues, propiedades colectivas de, de, de que la tecnología habilita, como sería Energía es una cooperativa de consumo de electricidad donde hay más de, no sé, 50.000 personas. Y esto lo permite la tecnología. Pues igual que esto, la tecnología puede permitir formas más fluidas de pues, democracia o de decir cómo se levantan los confinamientos o cómo no. Todo este tipo de cosas creo que están encima de la mesa y que no tienen que ser... Las alternativas no tienen que ser solo o el modelo chino o el modelo centralizado por una empresa, sino pueden haber... Y esto pasa por tener protocolos abiertos, insisto, abiertos, transparentes, descentralizados. Y por eso creo que ahora que hay el debate de qué apps hay que poner en marcha o qué no, pues hay que apretar mucho para que sean descentralizadas y para que tengan siempre privacidad por defecto, es decir, encriptación y tal. Que tiene un coste, porque los costes para hacer este tipo de tecnologías son mucho más elevados que hacer tecnologías a priori más sencillas, pero cuyos riesgos son mucho más altos. Vale, me gracias, Olore. Um, Lucía, Ibai, ¿queréis comentar algo sobre lo que ha dicho una? Los datos como una infraestructura crítica. Eh, Vale, vuelvo ahora a, a, a Ivai, que le preguntaremos como dos cosas diferentes, aprovechando también eh, en parte la amistad. Una es, eh, bueno, con Ibai hace unos cuantos meses, cuando no estábamos confinados, ¿no? A una de las reflexiones que hacía Ibai era como que no habíamos hecho una. no habíamos tenido una mirada crítica y no habíamos pasado por eh, bueno, habíamos hecho una revisión de que había supuesto tener gobiernos de izquierdas en las instituciones, ¿no? Y no solo pensando en los ayuntamientos de ca del cambio, sino pensando también en Latinoamérica, pensando en la, exper la experiencia griega de eh, Siriza, y en este sentido eh, era preguntarle además como qué elementos para la autocrítica es importante que los gobiernos, sobre todo los gobiernos progresistas, tengan presentes e introduzcan a la hora de pensar la acción política a lo mejor no solo en la gestión de la crisis, sino también en la, en la post-crisis. Eh, y habría una segunda parte de la... Bueno, una segunda pregunta, que si quieres podemos entrar luego eh, más tarde, que, que está vinculada con, con el final de tu primera intervención, que era más eso, o sea, como ¿qué nuevos racismos pueden aparecer eh, en relación con el COVID-19? Vinculado a lo que comentabas del movimiento de la extrema derecha, pero yo también pensaba, y ya te doy paso, a que, por ejemplo... Yo creo que tenemos muy poco detectado en nosotros mismos el racismo contra las comunidades asiáticas, ¿no? Ahí, ¿no? Identificamos claramente el racismo contra las personas negras, pues nos cuesta mucho más identificar incluso en, a nivel social ese tipo de racismo. Y creo que ahí hay un elemento, eh, bueno, hay un elemento como a tener presente también, vinculado también al hecho de que se generan nuevas discriminaciones que tienen que ver con la cuestión sanitaria y el perfil sanitario. Pero bueno, responde lo que tú quieras. Este, este es el turno en el que teníamos que ser más breves, ¿no? Eh, bueno, eh, no, empezando por el, por lo último que comentabas, o sea, a mí me parece intolerable, me parece increíble que todavía en las radios, de, por ejemplo, haya publicidad en las que se imita supuestamente el acento asiático como un elemento, o sea, ¿no? cambiando las r's por l's. Como si, hubiera, como si esto fuera gracioso, como si o sea, esto que ahora en 2020 se consideraría intolerable ya en las radios generalistas eh, imitar cómo habla un negro, por ejemplo, pues se sigue con la población eh, asiática o con la población gitana, se sigue haciendo. ¿no? Eh, o sea, evidentemente que el racismo va mucho más allá de eso, pero que es que incluso se nota en las cosas eh, más evidentes o más básicas como, como estas. Retomando un poco tu primera pregunta, respecto a la autocrítica eh, o a, las, a la ausencia de reflexión por parte de los partidos de izquierda respecto a las experiencias latinoamericanas o, le, o las, la experiencia griega. Creo que esto, por ejemplo, tiene mucho que ver también cuando nos imaginamos con la... cómo podría ser de terrible la gestión para, eh, si en el gobierno estuviese la derecha o estuviese gobernando la extrema derecha... Muchas veces también nos olvidamos de que cuando está la socialdemocracia eso no varía mucho respecto a los migrantes y a respecto a las personas, como decíamos antes, que no son consideradas sujetos de derecho. O sea, cuando hablamos de eh, partidos anti-inmigración, para referirnos a la extrema derecha en toda Europa o en el Estado español, no tenemos que olvidar que en el Estado español el principal partido anti-inmigración es el PSOE. O sea, el partido que ha hecho las, eh, medidas, las leyes de extranjería el partido que ha creado los CIES, el partido que ha deportado más, el partido que ha justificado por activa y por pasiva las vallas de Ceuta y Melilla, los tiros en las, en las vallas de Ceuta y Melilla, los eh, controles policiales por perfil étnico, eh, la vulneración de derechos de los refugiados y refugiadas, la imposibilidad eh, de que haya vías seguras, ilegales para acceder al asilo en el Estado español, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo ha hecho la extrema derecha, lo ha hecho el PSOE. Por lo tanto, eh, la primera autocrítica de los partidos de izquierda debería empezar por ahí. ¿En qué medida se nota para todo el mundo cuando gobierna la derecha o cuando gobierna la izquierda? ¿Cuál es la diferencia eh, cuando hablamos de políticas securitarias para determinada gente que somos reconocidas eh, como sujeto de derecho? De hecho, es evidente esta diferencia, pero cuánta diferencia hay para mucha gente que vive en las mismas ciudades en las que vivimos nosotros y nosotras. ¿no? Partiendo de ahí también, eh, la reflexión respecto a qué ha fallado en Grecia eh, o qué ha fallado en algunos procesos latinoamericanos es muy, va mucho más allá del marco de la seguridad de, de esta charla, ¿no? pero eh, creo que debería ser siempre puesto sobre la mesa, es decir, que mucho más en el caso de Grecia, yo creo que durante los últimos años la izquierda española en especial ha entendido que respecto a Grecia lo que había era que posicionarse a favor o en contra de Grecia en vez de analizar lo que estaba pasando aquí. ¿no? En vez de hacer un análisis material, se han hecho juicios de valor y los juicios de valor sirven básicamente para pensar que tú no eres igual, o que tú eh, para hacer bueno, pero no sirven para hacer programas de gobierno, no sirven para identificar los fallos pero como digo, esto es un tema que se va de la charla de hoy y otro día podríamos eh, abordarlo más en, en profundidad. Y respecto a... A los eh, o sea, los nuevos tipos de, de racismo, creo que también, al no ser yo una persona racializada, no soy la, la persona más adecuada para identificarlos, porque probablemente yo eh, caigo sin querer también en, en ellos, y soy una persona socializada como blanca, que goza de los privilegios de ser una persona blanca europea y con papeles, y por lo tanto, seguro que están surgiendo muchísimas formas de racismo de las que ni siquiera somos conscientes todavía... Nosotras, las que estamos aquí, pero que, de las que son conscientes muchísimas personas que, que viven con nosotros y con, y con nosotras. ¿no? Pero lo que me toca como mi curro de periodista en las fronteras de, de Europa, y no solo, es eh, constatar cómo ese marco conceptual de la extrema derecha, eh, que considera que la inmigración es un problema, que las fronteras hay que reforzarlas, que la única gestión posible es pensar cuánta gente queremos que llegue, eh, pensar que las personas que están en Turquía escapando de la guerra, que no son turcas, son una amenaza, o que el pensar que Turquía abre las fronteras, ¿no? Eh, asumimos, por ejemplo, eh, este tipo de, de, de conceptual que es de la extrema derecha y que se extiende muchísimo más allá de lo que consideramos extrema derecha y de los partidos que son extrema derecha y esto creo que tendría que ser la primera o una de las eh, labores fundamentales no solo de Barcelona en Común, sino de todos los los eh, grupos políticos de izquierda de Europa, de cómo se repiensa, cómo se replantean la seguridad sin comprarle el marco conceptual a la extrema derecha, sin eh, pensar que la seguridad significa siempre más policía, sin pensar que la seguridad significa siempre restricción de movimientos sin, sin pensar que la... Este, creo que... Tiene mucho que ver con lo teórico, con lo que podemos hablar, pero también mucho que ver con, con lo práctico, con lo que vemos cada día. O sea, cada día en el Estado español hay una rueda de prensa con militares que hablan eh, como si dieran el parte eh, diario. Y esto es algo que si la derecha o la extrema derecha estuviese en el, en el poder nos parecería una barbaridad, nos parecería algo no solo muy hortera, sino... Eh, muy, muy desaconsejable para lanzar un mensaje de serenidad de tranquilidad en un momento de, de emergencia ¿no? y en cambio pues eh, el, el gobierno actual puesto a eso no ha, vale pues se puede asumir que la, que el ejército es el, digamos, el cuerpo de funcionarios eh, más grande y menos utilizado y que en un momento de emergencia hay que sacarlo a la calle vale esto es comprensible eh, pero otra serie de cosas como las, eh, los abusos policiales que se están dando y que están siendo grabados desde los balcones, la normalización de la utilización de los eh, de militares para muchísimas eh, cosas para las que podrían ser utilizados los bomberos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, el, el imaginario que se está reflejando, del que, que, que, el imaginario con el que estamos gestionando la crisis, creo que puede tener consecuencias sobre todo, Sigo el, si es un andamio que luego no se desmonta y sobre todo si cae en manos de otros gobiernos que puede ser realmente muy preocupante durante los próximos días. Gracias. Ibai. A Lucía Ula, a comentar? En, bueno, justamente esta última parte, o sea, que es la del uso de los militares y las fuerzas armadas para la gestión de la crisis y el, la construcción de los imaginarios de de la gestión de, de esa crisis y de los y de las soluciones, después hablamos eh, del tema de uso eh, policial, pero nos lleva justamente a la, a la última pregunta que teníamos para Lucía, que era precisamente en este contexto en el que sabemos que a la izquierda le cuesta mucho pensar la, la seguridad ¿no? y que no... O sea, y aquí es verdad, pues en el caso de Lucía y el mío, eh, que estamos dentro de organizaciones políticas que están en la institución, ¿no? y en este caso además en, en el gobierno de, eh, de Barcelona, es el momento donde de alguna manera eso, el Estado tiene que responder a una amenaza externa para repensar tanto las, o sea, las fuerzas armadas ¿no? Ahí, y para ampliar o, o repensar eh, esas fuerzas y cuerpos de seguridad que son un servicio público, repensarlos y ampliar esa función de servicio público para responder a la emergencia y hacerlo no tanto desde la militarización, tanto estética y, y, y de acción, no, sino desde al final la administración pública lo que tiene que hacer es ver qué necesidades tiene las sociedades que gestiona y adaptar los recursos y los servicios públicos que crea a esas necesidades que tiene esa sociedad, ¿no? Y hemos oído muchas veces que esta pandemia no va a ser eh, la única y seguramente, pues lo que decía iba, y se puede entender que como el ejército lo tienes poco utilizado, pues lo saques a, a, a desinfectar residencias, pero a lo mejor la próxima pandemia que venga no tiene que ser el ejército en el formato tal y como tal y como lo, como lo conocemos, y por supuesto, seguramente, no con el protagonismo que está teniendo ahora mismo. Entonces, si esto es una oportunidad. Eh, a ver, sí, yo creo en, en ese sentido que lo primero es como ampliar eh, el objeto, ¿no? No, no tanto eh, el cambio de rol de las fuerzas policiales o militares, sino cómo pensamos la respuesta a una pandemia, cómo pensamos claro, las políticas de seguridad, porque al final la policía, en el caso de las políticas de seguridad, es un elemento más de cómo se desarrolla o de cómo debería desarrollarse esa política, pero no puede ser el eje sobre el que gira toda la política. Entonces me parece como interesante salirnos, porque si no siempre acabamos pensando cuál tiene que ser la respuesta policial, en lugar de imaginarnos qué otras respuestas adicionales pueden haber, aunque exista la respuesta policial, que en algún caso se va a necesitar, ¿no? concretamente con la, crisis, eh, con la gestión de la crisis, y, y en particular con lo que hemos visto de, de la UME, ¿no? de, la, de la presencia del ejército, bueno, es un poco también lo que yo decía al inicio, en medio de la pandemia, y, y que también comentaba ahora Ibai, los recursos son los que están, y los necesitas y obviamente usas todos los recursos públicos que tienes a disposición, pero yo creo que es una de las cosas claras que necesitarían una revisión en el futuro, o sea, no, no hay ninguna justificación aquí me parece que no va tanto de, de que se cambie el perfil o de que sea un cambio de funciones de, del ejército, sino de que es una función de protección civil y que por tanto los que deberían desarrollarlo es personal civil de la administración, ¿no? Eh, porque además también si miramos como un poco el origen, o sea, en su momento existían unas brigadas eh, de refuerzos contra incendios forestales que justamente en 2005 estaban como con una eh, reivindicación de derechos muy fuerte, que estaban planteando poder extender su funcionamiento a otras, a otras emergencias, y es en este contexto en que surge la UME, se incrementa eh, casi en un 20% el presupuesto militar, y desaparece esta otra figura civil, no estaba como en un proceso de, de reivindicaciones. También porque es interesante ver como de, dónde, de dónde viene, en realidad, o sea, si, si gestionamos, no si, si algunos de los elementos claves, por ejemplo acá en la ciudad, fue Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, para resolver este tipo de conflictos, y, y además muchísimos países del mundo funcionan así, el cuerpo justamente que trabaja en protección civil, son civiles. Eh, entonces, bueno, aquí está como este, esta, este mix que, bueno, son, son ahora los que están en funcionamiento, y por eso es que, que vinieron como a cumplir esta función, pero creo que es uno de los elementos claramente a repensar eh, en el futuro. Y luego ya si pensamos como en, en la política de seguridad un poco bueno, vinculada también a la pandemia, pero, pero más allá, eh, es como salir un poco del frame de que solo obtendremos sal y no garantizar la salud con medidas securitarias. Es decir, no, no tenemos que elegir entre salud y libertad, ¿no? Tenemos que poder construir alternativas que nos permitan como ese, ese equilibrio y, y pensar en, en opciones más de empoderamiento y de confianza hacia la ciudadanía, ¿no? Porque creo que mucho... Muchas de las medidas se basan también en esto, que, que hace un rato comentaba Ibai, de decir, aquí en Grecia todos pensábamos que nadie cumpliría las medidas, yo creo que en España no, nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Siempre está ese miedo de, es que si lo relajamos nadie lo va a cumplir, bueno, quizás podemos probar, ¿no? Antes de llegar a ese maximalismo, que insisto que también hay que ver el momento, porque igual si estamos en el pico del brote no va a ser, pero bueno, que tenemos ahora margen me parece para ir, para ir evolucionando en ese sentido y construir como esas esas otras alternativas y acabo porque así hacemos como alguna parte de preguntas pero simplemente mencionar como dos cosas también vinculadas a lo que hablábamos antes de la necesidad de, de la activación ciudadana ¿no? que no o sea no es una cosa exclusiva de seguridad y no es nada más lo que voy a decir pero hay como una parte que es pensar cómo individualmente intervenimos o podemos o podemos tener nuestra participación nuestro enfoque en temas de, de conflictos y de seguridad no que, que en otros en otros campos está como más claro, es decir, la crisis climática, es obvio que no la combatiremos desde el lugar individual, pero el aporte que hagamos individualmente, ¿no? En las prácticas de consumo, en el reciclaje, en el transporte, van a tener influencia en cómo pensamos las políticas de eh, de ecología. En seguridad pasa lo mismo, y entonces también hemos estado viendo, ¿no? Estos días, que a lo mejor no era la policía la que controlaba, pero tenías a la gente gritando desde los balcones, o tenías, o incluso situaciones un poco fuertes de ir al supermercado que la gente te mire mal si te acercabas más de lo que tocaba, ¿no? O que hablaran mal la gente que iba con niños. Entonces, un poco tener esta empatía individual, ¿no? Y pensar también en por qué quizás el otro se salta en confinamiento, que a lo mejor no tiene las mismas condiciones que vos o ¿no? no lo puede desarrollar de la misma manera, me parece que es como un elemento, o sea, ¿qué estamos dispuestos a cambiar cada uno individualmente para tener un modelo diferente? Y el otro punto, muy rápido, es como la construcción a nivel comunitario, ¿no? La seguridad. Ya acá empezamos a tener como algunas experiencias, y hay, hay experiencias en todo el mundo, de cómo esta construcción de, de redes comunitarias y de trabajo comunitario, de trabajo comunitario con la administración, digamos, no es que la, no es que la comunidad tiene que suplantar el trabajo de la, el de la administración, pero sí este trabajo en red eh, es como muy productivo, o sea, es muy útil y, y genera como estas alternativas menos, de, de respuestas menos controladoras, digamos, y menos securitarias. Y acabo así, pasamos a las preguntas porque ya... Estamos. Gracias, Igual, si va yo, queréis comentar algo a lo que ha hecho Lucía. Si no, vale, tenemos varias preguntas de lo que habéis puesto en el chat, mi que las he estado agrupando. Entonces, empezamos por la de María José y Graciela, que van sobre frontera temas migratorios. Bueno, María José pregunta si es posible que en Grecia se habiliten espacios más amplios y seguros que los campos de refugiados, aunque sea por mera supervivencia. Y pregunta si sabes algo acerca del rumor que corre de que los niños y niñas refugiados podrían eh, acabar destilándose, podrían ir a países de la, de la Unión Europea. Y lo junto con, bueno, Iracira básicamente lo que hace es eh, destacar eh, la, la legalización y la, más que legalización, la regulación de personas migradas que, que, ha hecho, bueno, que ha llevado a cabo Portugal ¿no? y que de hecho es una de las voces, y si lo hemos hablado poco, ¿no? es una de las voces que, que curiosamente, a nivel gubernamental más está sorprendiendo. Bueno, y eso, Graciela lo destaca. Entonces, si quieres responder a las preguntas de María José y respecto a la Respecto a la cuestión de si se podrían habilitar otros espacios que no sean campos de refugiados para el bienestar de, de estas personas, eh, el tema es que no los campos de refugiados no están en malas condiciones eh, por, por una catástrofe natural o algo así, sino por una voluntad de política clarísima por parte de la Unión Europea. La, la Unión Europea toma una decisión en 2016 de transformar los campos de refugiados en lugares de muy difícil habitar, en condiciones terribles conscientemente, porque lo hace pensando en esta falacia del efecto llamada, de que como si las personas vinieran porque están bien en, en los campos de refugiados y por lo tanto dándole la vuelta a esta falacia la, la, si hay malas condiciones en los campos de refugiados esto hará que otras personas no vengan o que no vengan tantas, es decir la, el, los campos de refugiados están en estas condiciones terribles, no por porque no puedan estar en, otros, eh, en otras condiciones, sino porque la Unión Europea y el gobierno griego han decidido que estén así. Es, decir, es una, ni siquiera es omisión, es una decisión consciente. El gobierno griego impide desde el verano pasado el traslado de las personas que están en estos campos de las islas al continente, esto ha provocado que se hayan alcanzado máximos históricos de, de volumen. Antes decíamos que en el de Lesbos de 3.500 eh, plazas hay 21.000 personas. En Samos, de 2.000 plazas hay 8.000 eh, personas viviendo ahí. Eh, en Kios está quintuplicada la capacidad. Eh, es decir, en, en, todas las, en todas las islas es esta misma situación, pero repetimos, no es porque la Unión Europea no pueda hacer otra cosa, sino porque no quiere hacer otra cosa. Y yo creo que en la pandemia no se harán eh, cosas diferentes porque la Unión Europea teme más eh, que, o sea, porque tiene comprado el marco de la extrema derecha, de que tratar bien a los refugiados es una especie de fracaso de Europa o algo así. Eh, sí que Alemania ha decidido la reubicación de algunos menores eh, no acompañados han viajado hace pocos días, eh, pero esta ha sido una decisión no de la Unión Europea, sino de Alemania, directamente. Igual que en 2015, la decisión de suspender el Tratado de Dublín no fue de la Unión Europea, sino que fue de Alemania. Porque al final, pues, quien manda es quien manda, y la Unión Europea, pues, es lo que es, y Alemania toma decisiones autónomas porque puede, básicamente. Y la tercera cuestión, la de la regularización, creo que... O sea, eh, poco más que añadir, únicamente exigir eh, exigir derechos para todos y para todas, exigir el, la regularización con pandemia o sin pandemia, pero especialmente en la pandemia. Vale. Eh, paso rápido a las preguntas que tienen más que ver con el ámbito de la tecnología, porque además eh, creo que, curiosamente, en esta charla donde hay dos hombres y dos mujeres, los dos hombres tienen que ocuparse de temas de cuidados y conciliación, eh, bueno, en tecnología, Tika refuerza lo que comentabas tú, la de eh, que no se trata de, de tecnología sí o no, sino de que hay una regulación por parte del Estado. Yo creo que en realidad habría, aquí esto lo añado yo, eh, pero seguramente tenemos que pensar en una regulación a nivel mundial de una escala mayor, ¿no? Y en esa crisis también eh, instituciones supranacionales que se está evidenciando con la pandemia, que es desde Europa hasta, hasta la ONU, pero bueno, una, la necesidad de una regulación por parte de los poderes públicos, eh, Rafaela también apunta a la necesidad de, a, de profundizar en la cultura democrática para evitar, ¿no? pa, para ir en la línea que comentabas tú, de tener un mayor control sobre la tecnología. Y la pregunta concreta viene por parte de, de Enrique que pregunta sobre la propuesta de pasaportes eh, víricos, que, que no sé es o sea, empieza tu ULA y luego el resto, si quiere añadir, que añada también. A, a ver, el pasaporte este vírico famoso, bueno, no tan famoso, es más un tema social que tecnológico, pero en el fondo, al final, eh, pues me hace un poco de gracia que la gente critica en China que tiene una aplicación que sale un semáforo, si puede salir a la calle, y está planteando exactamente lo mismo. Entonces, yo soy un poco escéptico porque a mí me gusta explorar las cosas más tradicionales porque funcionan, que es porque no les damos máscaras a todo el mundo, les damos guantes a todo el mundo y a ver lo que pasa. Y me refiero a esto de la... La simetría del riesgo, ¿no? Este, lo, lo he dicho al principio del solucionismo tecnológico. Pues a veces hay cosas, más de estar por casa, que igual funcionan mejor. ¿Por qué lo digo? Porque este pasaporte pone muchas preguntas muy incómodas encima de la mesa. Dicen que es opcional, pero entonces, si es opcional, ¿cómo garantizamos los derechos de la gente que no tiene? Porque esto de la opcionalidad es un poco complicado, porque también es opcional no tener WhatsApp, pero si todos tus amigos tienen WhatsApp, ¿con quién vas a hablar? Entiendo. Entonces, cuando hablas de opcionalidad, ¿qué pasa? Luego discriminación. ¿Quién va a tener acceso a estos datos? Porque hay una cosa que, cuando hemos denogido también la gente, le cuesta entender, que es que la, la, los datos son irreversibles. O sea, si yo te digo una información a alguien, ya no puedo ya obligar a que se olvide. Y eso se queda guardado en un servidor y se puede reutilizar más tarde. Entonces, bueno, eh, está bien hablar de este... Yo entiendo que la gente tiene ganas de salir a la calle. Yo lo que digo es que, bueno, no tenemos más calles para todos, no tenemos tres para todos y estamos hablando de hablar de, de pasaportes epidemiológicos. Entonces, no me parece mal, pero solo digo es que, como he dicho antes, no es la tecnología, es poner un, un plan entero, integral, de cómo se va a desplegar esto, para que lo podamos evaluar como sociedad. Porque si no, es política de hechos consumados. Ya tienes el pasaporte, antes era opcional, pero ahora si no tienes este virus o no sé qué, pues no puedes hacer X, no puedes entrar al súper o lo que fuera. Y hay gente que igual no tiene esta opción. Me, me refiero, por ejemplo, antes hablabas de los policías de balcón. Pues hay madres solteras que tienen que salir a la calle con los niños y la gente les grita por falta de información, porque no saben lo que está pasando. Entonces, bueno, eh, insisto, es un tema más social, pero porque, sea, porque, tenga, porque tenga una pátina tecnológica, no quiere decir ni que haya que hacerlo ni que haya que evaluar con mucho sumo cuidado las consecuencias de hacerlo. Entonces, mi opinión muy personal, sin ser un experto al respecto, es primero dotemos de todos los mecanismos de protección, y podemos discutir de tener este pasaporte, evidentemente, pero me refiero, no solo es tener datos, es tener datos de calidad. Hoy en día, cada comunidad autónoma, cada país, está, está recaudando sus datos como quiere. Entonces, estamos hablando todos de cosas de alta tecnología, pero hacer los datos y ponerse de acuerdo, como tú decías, en estándares mundiales para estas cosas, pues todo no está complejo. Entonces, entiendo que no estoy respondiendo a la pregunta, pero es porque esta pregunta es una pregunta de política, no es una pregunta tecnológica, es decir, Estamos a favor o en contra de los pasaportes. Bueno, pues a mí sí me explican cómo se va a poder, si será opcional o no, qué diferencia hay con el modelo chino, quién va a gestionar los datos, dónde se van a guardar estos datos, se van a borrar y no solo que me lo prometan, sino qué garantías tengo yo de que esto vaya a suceder. Insisto, no porque lo quiera hacer, sino porque... Muchas veces tenemos muchos derechos que no usamos, pero tenerlos, que estén allí, es importante porque cuando no están te acuerdas. Es un poco lo que decía Ibai de las personas a las que no se, se otorga el derecho de ciudadanía. Entonces, bueno, mi pregunta es un poco más preguntas que una respuesta, pero va, va por esta vía. Ibai Lucía, ¿queréis comentar? O sea, el, el problema cuando habla ULA es que lo explica todo tan bien que luego quedan pocas cosas que, que decir, me basan en toda la charla, pero solo una, una cosita respecto al, al pasaporte serológico este, además de todo lo que ha dicho Ula, eh, me, me convence mucho, además plantea otro, otro problema, y es por ejemplo la... Eh, que haya determinadas empresas que fomenten la infectación para poder después tener el pasaporte de que lo has pasado y poder salir a la calle, es el, el, el hay una o sea, la posibilidad de que esto se convierta en una coerción también de personas, que esa voluntariedad no sea tal y que eh, también se convierta, por ejemplo, en un requisito para determinados puestos o para determinados trabajos, es decir, la... La, las posibilidades de, de que la intimidad eh, se, sea violada de múltiples maneras, no solo por parte del Estado, son innumerables que... Lucía, ¿tú vos comentas alguna cosa? Vale, pues hago una última pregunta. Como que nos hemos comprometido con, eso, con los chicos cuidadores a que se puedan ir a, a sus cuidados y luego... Eh, como se quedarán algunas preguntas sin responder, eh, comentamos también por el, eh, por el chat. Eh, hay una pregunta de Carmen que pregunta sobre el papel que debería jugar el Estado respecto a las personas privadas de, de libertad, las personas que están en, en las cárceles. Eh, se pregunta también si el ejemplo que se ha puesto de Alemania, que decía que no se podía restringir el derecho de manifestación a la protesta. Tampoco en el estado de excepción, eh, si es también válido para, para España. Eh, y. Eh, bueno, y también se pregunta si podría como incidir o ser más. Eh, más incisivo en la intervención en la, de la propiedad privada en el estado de alarma, dado que las medidas de confinamiento y la situación actual tienen una afectación diferente en base a la clase social y a los recursos que uno tiene. Todas estas preguntas que son súper rápidas y súper fáciles de responder, os voy a dar un minuto y medio a cada uno para que luego podáis iros a cuidar y básicamente seleccionaréis qué queréis decir. Bueno, súper rápido, estamos escuchando ahora los, los aplausos y nos agarra aquí, pero bueno, los, los compartimos a, a la distancia. Eh, a ver, bueno, la última de la propiedad real no, no la acabo de entender, o sea, si después si, si nos puedes repetir exactamente cómo era la pregunta, sobre las primeras cosas, bueno, lo de Alemania era en realidad un ejemplo eh, simplemente para, para mostrar cómo cada, cada país toma medidas muy diferentes en función de, de su realidad, pero que es, digamos, sí que se están planteando o, o se ha puesto el debate sobre la mesa de, por ejemplo, si el derecho de manifestación puede limitarse o no, entonces lo plantea como en ese sentido, que hay que hay respuestas diversas y, y posibles. Eh, y sobre las prisiones, bueno, el Estado tiene que garantizar, obviamente, eh, la salud y la integridad de las personas que están bajo su custodia, ¿no? En el caso de las personas que están privadas de libertad, el problema que hay es que ya viven en un permanente confinamiento. ¿Qué ha hecho esta situación extrema? Bueno, les ha recortado el contacto con sus familiares, cosa que los aísla todavía más, no tienen acceso a tecnología, cosa que hace que la sensación de inseguridad, ¿no?, de ansiedad sea aún mayor, y, y el Estado si o sea, yo cuando planteaba el impacto diferencial de las medidas que se aplican, ¿eh? si estamos abordando una crisis una emergencia, tengo que pensar en todos los sectores, y obviamente las personas privadas de, de libertad son uno específico porque están a cargo del Estado, entonces, eh, creo que la, o sea, las medidas llegaron tarde, algunas todavía no se cumplen, España es de los pocos países que no, ha, eh, que no ha liberado personas detenidas como han hecho otros países por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, eh, no sean las medidas de comunicación para suplantar las visitas, han llegado tarde y mal, los IES demoraron muchísimo en, en vaciarse, hay personas todavía en el CETI de Melilla, entonces hay un montón de, de cuestiones, que, que ponen a estas personas en más riesgo y que además empeoran su situación ya complicada y de confinamiento. Entonces, claro, el, el Estado debería preverlo en el momento en que prevé todas las medidas para los distintos sectores de, de la sociedad. Y el, el último de la propiedad no, no acabé de entender la pregunta. Ibai, ¿tú querías intervenir? Solo, eh, bueno, respecto a los aplausos, un, una curiosidad. Aquí se planteó también eh, el aplauso desde, desde los balcones. Se sumó a la, la mujer del primer ministro y se dejó de aplaudir. O sea, no, cuando ella dijo que había que aplaudir, no, no de hecho, como fue el primer día, nunca hubo aplausos y por eso no sé. Eh, Respecto a la cuestión de las personas privadas de libertad, eh, suelo recordar que ha habido motines en Italia, ha habido motines aquí también en Grecia, precisamente porque no se, estaban, eh, previendo, ni, no se estaba previendo ningún tipo de medida de seguridad para las personas en, la, en las cárceles y lo que decía Lucía, que esto es obligación del Estado y tener, eh, debería... Eh, debería estar garantizado siempre el bienestar y las condiciones de vida dignas dentro de las prisiones, pero en el caso de emergencia sanitaria, aún más. Y a mí, bueno, creo que hay muchos motivos para pensar que no está siendo así, ni en el Estado español ni en la mayoría de los, de los países. Y respecto a la cuestión de la o sea, de la propiedad privada, solo una, un apunte. Yo creo que o sea, hemos hablado mucho del la doctrina del shock o de utilizar o sea de cómo se puede utilizar la pandemia para hacer medidas yo creo que también esto es una invitación si hay un gobierno como el que hay en España pues también se podría pensar en la doctrina del shock que por una vez sea un shock hacia arriba y no un shock hacia abajo como es. Sí, bueno yo a ver está la propia privada me da un poco la marcha a ver eh, yo simplemente he hecho en falta como dice Ibai, ya no, ya no temas de propiedad privada, sino algunas propuestas tímidamente socialdemócratas que en los años 60 serían perfectamente razonables, que están de poner el bien común al el beneficio de todos, ¿eh? de todo el mundo. Es, es, hablábamos de las personas privadas de libertad, pero es que este virus nos enseña que si esta persona está infectada, pues ni que sea por egoísmo, que no es el tema, ¿eh? pero hemos de procurar que todo el mundo esté en buenas condiciones porque, porque es un tema que nos, nos atañe a todos y a todas. ¿no? Entonces, bueno, respecto al tema de la propiedad privada, yo siempre he digo de anteponer los intereses comunes a los intereses individuales. Y eso también hay una cosa que me gustaría que tengamos en cuenta, que es que nos encamoneamos a un mundo muy diferente al que venimos, donde se está esperando del Estado una gran intervención después de años de que el Estado ha sido debilitado. Entonces, tarde o temprano, y lo dejo ahí, y ya cerramos para que así me, me, no haya tanto debate, eh, una reforma impositiva, porque al final no es tanto de la propiedad privada. Simplemente es que el Estado no puede imprimir dinero infinitamente. O sea, algún momento, eh, lo, hablamos todos de la crisis que va a venir económica, pero bueno, eh, tenemos que empezar a valorar si todo se puede medir en dinero o si las vidas de las personas o el bienestar de todos, cosas que antes no valorábamos, como el poder salir a pasear, qué coste tiene o, o qué, qué sacrificios o qué, qué cambios estamos dispuestos a asumir, para vivir en sociedades habitables o vivibles, creo que se llama ahora. Pues, pues un poco, aprovecho esta pregunta y lance este reto, porque al final eh, es un tema que ahora estamos en pandemia y estamos todos en crisis, pero yo no quiero que la gente piense que esto va a pasar, es decir, la potencial, el virus tiene una potencial de infectarse en el de la población y ahora mismo tenemos vacuna y la vamos a tener en un tiempo si es que la tenemos en algún momento. Entonces, creo que el, el mindset tiene que ser... Bueno, esto va para largo, entonces es momento de pensar cosas y pensarlas bien y proponer y discutir, porque no es que mañana volvamos a normalidad y se acabó, porque la normalidad, no sé cómo será, pero igual ya no, la normalidad que, que entendíamos antes, pues ha cambiado, igual tienen que cambiar también los valores y la manera como los, los valoramos. Ah, y perdón, que no lo he dicho, gracias a, a todos y a todas por pues, la organización, invitarme y todo, que lo han dicho los otros y yo no lo he dicho. Vale, pues base de tancar, Solo, hay una vecina del Raval que está preguntando por un arco de edificio en el Raval, Tatiana, básicamente eh, no vamos a entrar en esto, en esta charla, ahora te responderé por el chat, porque es una pregunta como más eh, genérica. Dicho esto, bueno, gracias a los tres por la participación, a Lucía por el empuje también en montar el, el acto, eh, también por la actitud de no haber sido como súper, eh, eso, con mucha certeza, sino también apuntar como cuestiones a, a reflexionar. A mí personalmente me hace mucho ahí que hayamos tenido un debate sobre seguridad que implique temas de tecnología, porque al final es como, es como uno de los grandes temas que las izquierdas no, no saben pensar. Creo que se nos ha quedado fuera un tema que es crucial en el tema de la tecnología, pero creo que también en, en el control de fronteras, que es eh, todo el debate geopolítico, ¿no? hay China, eh, Google, Amazon, Facebook, eh, etcétera pero bueno, podíamos abarcarlo todo, todo aquí. Eh, y eso, muchas gracias, intentaremos hacer un resumillo, a ver si sale para compartirlo y para ver si podemos alimentar un poco como un debate más, más global. Y cuidados mucho todos. Gracias Gala, gracias a la resta. Adeu. Muchas gracias a todos y a todas.